que nos agilicen el proceso del, de, del oficio para poder participar en el concurso de oposición docente. Ya que eh, eh, culmina la inscripción el 28 de julio, o sea, tenemos 22 días para podernos inscribirnos. Entonces, el pasado miércoles estuvimos aquí visitando la dirección. Eh, en, la, en la dirección nos ofrecieron una muy mínima información sobre el proceso porque estamos pidiendo que se prioricen a lo de educación para poder participar ya que algo que todos los que estamos aquí eh, eh, estudiamos para poder transmitir los conocimientos que la universidad eh, nos no facilitó. Recalcando lo que hemos estado hablando, falta resaltar a nuestro director que puede y tiene la forma de darle prioridad a lo que vamos para concurso. Y que todavía, a estas horas, ya hemos venido dos veces aquí y no se nos ha dado ninguna respuesta.